Hablemos hoy en este capítulo número 5 de Sabia la Naturaleza. Y continuando, por supuesto, con, como ya les dije en capítulos anteriores, con esta introducción a la historia que trataremos de compactar en 10 capítulos. No sé si llegaremos porque nos parece que es demasiados siglos de historia, demasiado tiempo de desarrollo de la cultura que ha mantenido en el tiempo esta medicina realmente de manera fantástica. Entonces seguiremos hoy introduciéndonos en parte de lo que es la historia de la medicina tradicional china. Eh, en capítulo 5 veremos entonces eh, todo lo relacionado a lo que es la época eh, clásica, de la dinastía Zhou, que data más o menos del 1027 al 256 antes de la era cristiana. Según el autor, eh, tenemos que tener en cuenta que a menudo esta era clásica fue testigo de la aparición de numerosas escuelas de pensamiento, que incluyen la filosofía del yin y el yang, y los cinco principios elementales. Se incorporaron a la medicina china muchos términos filosóficos para representar ciertos conceptos médicos. Gracias al perfeccionamiento del calendario lunar, los médicos chinos pudieron asociar ciertas enfermedades con determinadas estaciones. Además designaron seis condiciones climáticas, frío, calor, viento, lluvia, humedad y el sol como causas naturales de las enfermedades. La higiene personal y la salud pública eh, mantuvieron un nivel elevado. Eh, siempre fue esto un factor muy importante. Mantuvieron un nivel elevado durante la dinastía show, ya que eso era uno de los eh, fundamentos, obviamente, para mantener una buena calidad de vida, una salud. que ya desde ese entonces, de esa perspectiva, esos conceptos eran fundamentales. En los ritos del show se mencionaban varios métodos para acabar con las plagas, y en el libro de los ritos se eh, recomendaba bañarse a menudo, eh, lavarse las manos antes de comer, y se prohibía escupir en el suelo. Este libro registra, asimismo, sí muchos siglos antes que en Occidente, la clasificación de los médicos de la época en cuatro grupos, médicos generales, cirujanos, dentistas y veterinarios. Es decir, en este periodo aparecieron los dos clásicos más antiguos y más envenenados de la medicina china, el Huangdi Jing, clásico interno de la medicina del emperador amarillo, y el Shen Nong Ben Kao Jing, el gran clásico de las plantas medicinales del Shen Nong. En realidad, estos libros no fueron escritos por individuos, según lo que les relata el autor, se trata de recopilaciones de todo el conocimiento médico previo reunido por infinidad de seres anónimos desde el comienzo de la existencia humana en China. En sus ediciones revisadas actuales, estos dos clásicos contienen además los logros médicos alcanzados en periodos de Qing y Can posteriores. Entonces vamos a introducirnos un poquito más en este contexto. El clásico interno de medicina abarca los aspectos de la medicina china, desde la filosofía médica y la ecología, hasta los principios terapéuticos y la acupuntura. Por lo tanto, a mi, a mi entender, es erróneo traducir el Nei Jing, dice el autor, como el clásico eh, de medicina interna, como se suele hacer, porque la medicina interna es apenas una parte de esta obra, eh, diría el autor, tan amplio. ¿no? Siempre nosotros eh, tratamos de simplificar un poco todo el contexto tan amplio de investigación propio de un especialista chino. Como dijimos en capítulos anteriores, sería muy recomendable que todos aquellos que estamos introduciéndonos en este, en este campo, tanto para las nuevas personas como los que ya tenemos varios años en esto, eh, no siempre logramos tener el asesoramiento directo desde el punto de vista oriental, maestro chino, pero quienes lo han tenido y quienes lo han recibido eh, han podido eh, soslayar justamente que es muy importante tener en cuenta el, el tema de la traducción de los textos por parte de occidentales Hay muchas interpretaciones y esas interpretaciones pueden diferir justamente lo que se pretende originalmente transmitir a través no solo de la escritura, que es diferente, sino a través de las costumbres, a través del pensamiento oriental chino. verdad Bien, entonces, eh, se, se dice también que, según el autor, llama la atención que este clásico interno registrara muchos datos médicos que Occidente solo descubrió bastante tiempo después, un ejemplo notable es la descripción de la circulación sanguínea en el cuerpo humano, que eh, eso es muy profundo y abarca muchos puntos, muchas aristas, como un círculo intermitente o interminable, perdón, un círculo interminable, descubrimiento que tuvo lugar por lo menos 2.500 años antes de William Harvey. El clásico interno es más explícito todavía, ya que describe dos tipos diferentes de sangre, la sangre ying, el color oscuro, y la sangre yang, el color claro. Otro adelanto notable con respecto a Occidente es la implicación de los nervios autónomos en el origen de la enfermedad que se expresa en el equilibrio del yin y el yang. Este principio ayuda a los terapeutas chinos a curar muchas de las enfermedades degenerativas consideradas incurables. Bien, vamos a quedarnos por aquí en este capítulo número 5 porque le vamos a dar continuidad a esto que es muy interesante justamente en la época del de de show y queremos que se haga menos y no que sea tan extensa la, la interpretación, la lectura y el diseñamiento que podamos tener en función de aspectos tan importantes que han venido a quedarse en toda la historia de la humanidad en este 2023 porque siempre hay gente que está especializándose, inclusive profesionales occidentales, han aprendido eh, la lección de que muchas de las cosas que se dan como algún tipo novedoso de innovación no son otra cosa que una mala interpretación de los conceptos médicos ancestrales con una total objetividad y una total realidad científica que ha permitido mantenerse en el tiempo y tener resultados muy exitosos. Hasta el nuevo capítulo y... Gracias por estar con nosotros. Si les interesa estar llegando al concepto del origen de la medicina integral y de la vida, bueno, suscríbanse a nuestro canal, eh, den un me gusta, porque haremos una recopilación poco a poco de diferentes temáticas, empezando por la historia de la medicina tradicional china, para irnos adentrando en los conceptos sencillos al principio de, de leer, pero complejos de entender o de llevar a la práctica muchas veces ya que es tan amplio el manejo del conocimiento de la medicina tradicional china que no deja eh, prácticamente ningún punto al azar, y es bueno estar preparados tanto como personas comunes como profesionales médicos. Eh, de esa forma, creo yo, en la experiencia mía, en mi pequeña experiencia, creo que se puede brindar un mejor servicio integral, y podemos evitar justamente el concepto de que la persona muchas veces no encuentra una respuesta adecuada a su desequilibrio interno o patología o mal llamada o proceso crónico, que muchas veces es reversible, pero se, se va a la gente de este plano pensando que no había más nada para hacer. Hasta un próximo capítulo nos reencontramos en Sabia Naturaleza y Salud por la Música